Hola, buenas tardes. Eh, muchas gracias a la Universidad Técnica de Manabí por invitarme a este seminario internacional interdisciplinar y especialmente a la coordinadora, a Cristina Mateos Casado, que lleva ya una larga trayectoria en la investigación de la violencia de género y eh, que actualmente colabora en tantos proyectos tanto en la Universidad Complutense como en la Universidad Técnica de Manaví y en otras universidades para que la violencia en género tenga la relevancia que debe tener en los estudios universitarios y en las investigaciones universitarias. Y eh, buenas tardes también a todas y a todos Aquellos que participan en este seminario y con quienes espero se abra un debate largo, intenso y productivo para que entre todas y todos podamos poner fin a esta lacra social que afecta a todas las culturas, a todas las clases sociales, a todas las mujeres del mundo. Eh, bueno, desde esta mesa redonda a mí me gustaría abrir una profunda reflexión sobre el ámbito universitario y el trabajo que se puede eh, hacer para poner fin, o por lo menos contribuir de alguna manera a la violencia contra las mujeres. Para ello es preciso que partamos de la desigualdad. Debemos analizar la desigualdad y las causas de la desigualdad para comprender cuáles son las causas de la violencia. Nunca podemos abordar la violencia de género como se ha hecho en determinados ámbitos eh, separándola de lo que es la desigualdad entre mujeres y hombres en diferentes eh, entornos públicos y privados. La universidad, desde luego, no se ha caracterizado históricamente por eh, trabajar por la igualdad entre mujeres y hombres, y esto es algo que tenemos que poner sobre la mesa. La universidad en sus orígenes dejó fuera a las mujeres, porque el conocimiento ha sido uno de los grandes sostenes del sistema patriarcal. Las mujeres no pudieron acceder a la universidad, salvo en casos muy, muy, muy, muy excepcionales y a lo largo de la historia de la universidad, eh, cuando lo intentaron o cuando buscaron aquel vacío legal que les permitía entrar en la universidad y acceder al conocimiento, fueron eliminadas a través de las propias leyes. Eh, estaba ahora mismo pensando en España y en el siglo XIX, y cuando algunas mujeres utilizaron ropas de hombres, en algunos casos para poder camuflarse en las aulas universitarias, o cuando algunas otras encontraron un vacío legal que les permitió acceder a los estudios universitarios inmediatamente, claro, cuando se descubrió este vacío se legisló en contra de las mujeres. Y no será hasta 1910, cuando... Por cierto, un 8 de marzo, fecha que tenemos que recordar aquí en España, no solamente eh, porque es ese día internacional para recordar la desigualdad que todavía existe entre mujeres y hombres, sino también porque eh, un 8 de marzo de 1910 fue el día en que las mujeres pudieron por fin acceder a la universidad. Claro, esto no quiere decir que pudiesen estudiar todas las carreras, como los hombres. Tampoco quiere decir que algunas pudiesen ejercer todas las profesiones eh, para las que eh, se habían formado. De hecho, pues las mujeres pudieron estudiar Derecho, pero solo pudieron ser abogadas defensoras. No podían ser fiscales y, por supuesto, no podían ser magistradas. De ahí que eh, el lenguaje sea tan, tan, tan, tan importante y que la utilización del de, eh, femenino debamos incorporarla en la universidad. Vamos a ver, había jueces, porque no podía haber juezas. Había médicos, porque no podía haber médicas. Y cuando decimos esto de que el genérico masculino incluye eh, a mujeres y a hombres, no es real, debemos recuperar la memoria de las mujeres para comprender que hablar en masculino no incluye a las mujeres. ¿Por qué fue en el siglo XIII cuando se crearon las primeras universidades? Claro, en el siglo XIII a principios del siglo XX pasaron años, ¿verdad? Y yo creo que ahí debemos trabajar intensamente en la recuperación de nuestra memoria. No podemos seguir diciendo esto de bueno, ya, pero es que aquello es pasado. Es un pasado largo, es un pasado intenso que pone de manifiesto eh, la realidad del conocimiento estudiado desde el propio patriarcado. Eh, nuestras universidades españolas desde hace muy poquito tiempo contamos con unidades de igualdad. Estas unidades de igualdad se crean eh, obligatoriamente, después de la Ley eh, de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, de 2007. Hubo un periodo eh, en España en el que, eh, por el acceso de muchas mujeres feministas al gobierno, eh, se crearon leyes, la de 2004, una ley extraordinaria, con sus defectos, como todas las leyes, pero que es muy importante para trabajar contra la violencia de género. La Ley de 2004 es eh, una Ley de medidas de protección integral para mujeres que sufren violencia de género. Eh, esa Ley de 2004, además, implica a la educación y a los medios de comunicación en la lucha contra la violencia de género y, por ejemplo, en un apartado eh, de un artículo dice expresamente que las universidades eh, deberán incluir de manera transversal asignaturas eh, para que, en los diferentes niveles para eh, trabajar por la igualdad y por la erradicación de la violencia de género. Después esta Ley de 2007 de la que les hablaba anteriormente que crea las unidades de igualdad en eh, diferentes instituciones oficiales y especialmente en las universidades y desde 2011 la ley de ciencia, tecnología e innovación que no solamente dice que las universidades eh, tendrán unidades de igualdad sino que también en un plazo determinado de tiempo deben elaborar planes de igualdad que deben incorporar la investigación científica y tecnológica. Eh, eso es un gran salto, porque hasta ahora los temas eh, de género y todo lo que tenía que ver con el feminismo no se incorpora a, al ámbito de la investigación. De hecho, aquí eh, casi todas hemos desarrollado dos carreras paralelas en el ámbito de la investigación. ¿no? Aquellas eh, investigaciones que luego se publicaban en libros, artículos, etcétera que no tenían que ver específicamente con el feminismo, que pudiésemos ir aplicando algunas cuestiones y eh, la carrera que desarrollábamos de investigación dentro de un marco teórico feminista que no contaba para las evaluaciones de nuestra carrera académica y nuestra carrera investigadora. Esto es uno de los eh, temas más importantes de los que en la Universidad Complutense hemos eh, comenzado a trabajar. Nuestro plan de igualdad incorpora la necesidad del cumplimiento de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación y, por lo tanto, la aplicación de la perspectiva de género en los proyectos de investigación de manera transversal, lo cual va a ser difícil, y, por otro lado, eh, la incorporación de la perspectiva de género de manera transversal y de asignaturas de género en los diferentes niveles de la formación universitaria. ¿no? Esto en el plano del eh, personal docente e investigador. De entrada, eh, hemos hecho una investigación para ver si se estaban cumpliendo las leyes en el ámbito de las ciencias sociales. Hemos eh, trabajado no solamente eh, analizando los planes de estudio para ver si tienen asignaturas de género, específicamente de género, sino si el profesorado está aplicando transversalmente esa perspectiva de género. Bueno, pueden imaginar que los resultados han sido devastadores. Eh, no se está aplicando obviamente la perspectiva de género, y eh, hay muy pocas asignaturas que en el ámbito de las carreras de ciencias sociales hayan incorporado género. Hey. ¿Qué tenemos que hacer? Pues lo primero que nos hemos planteado es que eh, tampoco podemos obligar al profesorado universitario a que aplique esa perspectiva de género si previamente no tienen una formación. Claro. Todas y todos... Eh, nos hemos formado en un sistema académico que era absolutamente patriarcal. El primer paso que vamos a dar en la unidad de igualdad va a ser formar al personal docente e investigador en materia de género. Este proyecto empezará el año que viene. Eh, durante este año hemos trabajado en la formación de estudiantes y de personal de administración y servicios. Hemos eh, organizado cursos de formación que han tenido un nivel de aceptación importantísimo y que, eh, bueno, por las encuestas y por los correos electrónicos eh, y llamadas que actualmente estamos recibiendo hemos visto que han producido un cambio de gran impacto. De hecho, muchas personas han dicho que le han cambiado la vida el conocer un marco teórico feminista en, en nuestros cursos de formación, tanto para el personal de administración y servicios como para estudiantes, hemos trabajado sobre esto y obviamente se ha aprendido un marco desde el que enfocar no solamente el ámbito profesional eh, sino también el personal. Eh, a partir de aquí y de la experiencia que hemos tenido con estudiantes y con eh, personal de administración y servicios, hemos elaborado un nuevo proyecto para trabajar el próximo año con el personal docente. De manera que, eh, comprendiendo esas causas de la desigualdad, podamos hacer una revisión del conocimiento y eh, poder aplicar, como dice la ley, la transversalidad de género en la docencia y en la investigación. Eh, hay dos partes, obviamente la docencia implica eh, revisar todo lo que hemos aprendido hasta ahora, que lo hemos aprendido en masculino. Fíjense que en esto es muy importante y nos ha dado un buen marco para trabajar el diagnóstico que hemos hecho para elaborar el plan de igualdad en la Universidad Complutense. Hemos descubierto cómo el pensamiento sigue siendo masculino. Nos ha resultado especialmente revelador el hecho de que en filosofía el porcentaje de mujeres catedráticas sea tan bajo. Apenas llega a un 9%. En matemáticas, un 7% de mujeres catedráticas. Luego tenemos otros datos curiosos, ¿no? Como eh, educación. En educación más del 85% de las personas que estudian educación son mujeres. Pues solo tenemos un 20% de catedráticas. Y la Universidad Complutense es de las eh, universidades que más ha mejorado en esto. El 25% de mujeres catedráticas. Claro que el 75% son hombres lo si pensamos así, ¿no? Pero es que hay eh, otras universidades españolas en las que las cátedras eh, no llegan al 10% para las mujeres. En los proyectos de investigación, la dirección de proyectos de investigación, eh, al principio dijimos, uy, ha habido un ascenso de mujeres que ahora lideran proyectos de investigación, pero um, sigan la pista del dinero, sigan la pista del dinero y verán cómo los grandes proyectos de investigación con grandes recursos económicos, son liderados todavía por hombres. Las mujeres lideran proyectos de investigación con muy pocos recursos económicos. Eh, el diagnóstico también nos ha hecho comprobar que eh, los tiempos parciales, eh, las comisiones de servicios, eh, o los permisos para cuidados de hijos o de personas dependientes en un porcentaje altísimo eh, las cogen, las mujeres, no los hombres, ¿no? Por eso, eh, desde la unidad de igualdad la formación es un elemento prioritario es la formación de estudiantes, obviamente, porque son generaciones para futuro pero es también la formación de ese personal que luego tiene que aplicar el lenguaje inclusivo en eh, todos los niveles de la administración, eh, quienes deben colaborar para que se difunda dentro del ámbito universitario la igualdad, para que además también en el ámbito del personal de administración y servicios exista esa conciencia de que el género es fundamental Entonces, eh, en todos los niveles, la formación en, en género desde un marco teórico feminista, repito, no hay otro marco teórico para abordar las relaciones de género, debe ser un marco eh, feminista, si no es aislar los hechos y no contextualizarlos y por lo tanto no poder trabajar transversalmente y de manera interdisciplinar para poder abordar todas las facetas que esto lleva y eh, a partir de ahora trabajar también para eh, que el profesorado tome esa conciencia, reciba esa formación que en su momento no recibió. ¿Qué más estamos haciendo las unidades de igualdad a través de nuestros eh, planes de igualdad y de otras actividades? Eh, programas diferentes de sensibilización. La sensibilización la estamos desarrollando, por lo menos en la Universidad Complutense, no solamente a través de cursos, seminarios, etcétera, que eso lo hemos visto como formación, sino de música, conciertos, ciclos de cine, ciclos de lectura, de textos literarios. No olvidemos que la literatura está influyendo muchísimo en la consolidación de roles de género y toda una literatura, históricamente también, pero actualmente hay toda una literatura que eh, está siendo devastadora, sobre todo para la adolescencia y para la juventud, porque se están creando nuevos eh, comportamientos eh, de sometimiento por parte de las mujeres, ¿no? eh, Entonces, aprender a leer textos literarios, aprender a analizar cine, analizar series de, de ficción. También eh, hemos hecho toda una serie de vídeos, de documentales, contando con estudiantes de diferentes... Algunas son de la Facultad de Ciencias de la Información, porque tienen más preparación para esto, pero hay otras eh, estudiantes y otros estudiantes que están haciendo proyectos desde otras áreas de conocimiento y que incorporan eh, sensibilización sobre todo sobre violencia eh, de género. Eh, trabajamos eh, muchos documentos sobre derechos humanos incorporando los derechos de las mujeres son derechos humanos Eh, tenemos una guía elaborada por las propias estudiantes para detectar eh, la violencia de género. Eh, con el lema Amar no duele, eh, este año las eh, estudiantes realizaron una campaña extraordinaria encaminada a dejar claro que si algo te duele no es amor. Si una relación te está haciendo daño no puede ser amor y cómo detectar la violencia a partir de ahí. ¿no? Eh, exposiciones de arte. Hemos realizado varias exposiciones en espacios públicos de forma que quienes pasan por allí se lo encuentren y detecten qué es la violencia y qué es la desigualdad. Por ejemplo, en la Biblioteca María Zambrano, en el Hall, eh, este 25 de noviembre inauguramos una exposición que mantuvimos durante largo tiempo eh, realizada por varios eh, artistas y varias artistas. Eh, muy explícito, porque además iban con un texto, con un poema o con un texto vinculado a la obra de arte para que mm, ese público, que no siempre tiene esa conciencia de lo que es la realidad, lo detectase. Eh, en diferentes eh, facultades exposiciones también itinerantes de fotografía eh, sobre todo, trabajamos muchísimo la cultura porque a través de la cultura podemos eh, relacionarnos de otra manera y detectar hemos organizado hasta talleres de costura porque la costura, que es algo tradicionalmente femenino eh, pues hemos recuperado esos espacios de, en el que las mujeres cosían y se contaban sus problemas, pues hemos incorporado a los hombres en unos talleres de costura entre mujeres y hombres, para que ellos sean capaces de incorporarse a esos ámbitos que eran tradicionalmente femeninos, salvo cuando hablamos de los grandes modistos o de los grandes diseñadores, que para esto ellos sí se aplican la O, modistos, ya no son las modistas, esas mujeres que tradicionalmente vistieron a todas esas otras mujeres y niñas, pues en esos espacios de costura hemos incorporado no solo a los hombres, sino también eh, una forma de comunicarse y de dialogar que va incorporando lo que es el feminismo. Eh, debemos revisar. Debemos revisar y dentro de la propia universidad, por ejemplo, yo invito aquí a todas y a todos los participantes a que, por ejemplo, organicemos conjuntamente un seminario en el cual podamos revisar un término que tiene mucho que ver con el patriarcado, que tiene mucho que ver con la universidad y que tiene que ver también con lo político, que es qué es un intelectual, que es un concepto también fundamentalmente masculino y que tenemos que revisar para incorporar a las mujeres a ese respeto por la intelectualidad, pero revisando el concepto que, como el pensamiento, se ha difundido como mayoritariamente masculino. Tenemos mucho trabajo por hacer, todas y todos. Yo sé que desde allí el movimiento feminista está eh, trabajando en condiciones eh, muy difíciles y ánimo mmm, a que nadie se rinda, a que todas y todos... Las feministas, los feministas, eh, mantengamos una unión que nos lleve a elaborar textos, a elaborar documentos, eh, a conseguir influir en el terreno eh, de lo social, de lo político y de lo económico para que la igualdad entre mujeres y hombres sea una realidad y no una utopía, y para que mujeres y hombres podamos relacionarnos en un plano de igualdad y de no relaciones de poder de violencia. Muchas gracias de nuevo por haberme invitado a este seminario y hasta pronto.